¡Tío, kiwi! ¡Hablas tú, hablo yo! ¡Hablas tú! ¡Hablas tú! ¡Hablas tú, hablo yo, hablas tú! hablas tú ahora tú hablo yo ahora tú qué grande! Hoy un día podríamos invitar al Tachuela Chico o al Tachuela ¿no? ¿no? O los clásicos, bueno, Charola, bueno, Cuchara bueno. Charola, Cuchara Y Cucharita ¡Oh! ¡Cucharita! Eran los clásicos Ellos oh, los veían luz. siempre en el programa Éxito, ¿te acordáis? Sí, pues yo trabajé con ellos yo Si tú los veías, yo trabajé con ellos bueno. En el programa con Paño y Viela. Con Chirola, con Pucha Escuchar, y, y fue la primera vez que yo vi payaso vestido de civil, y es raro porque uno siempre lo ve los payasos los chicos de payaso, chico. ¿cachai? Y cuando llegaban ahí a la oficina así, el chico, ¿y estos son? Entonces, <risa> fue sin disfraz, ¿cachai? Y como Pero lo fue, viste, completamente de civil, no, sin maquillaje y sin nada. Claro. Yo los, la, yo, los, yo los veía así, los quería, y le daba un beso, un beso al payaso. No, ya, ya, cállate, Kiwi, cállate, cállate, cállate. Suficiente, buen día, lunes, buena semana, <risas> partimos con energía, o con UPA, Chalupa, junto con mi compadre el Kiwi, Hola, siendo yo, exactamente el... las 9.07. Una preguntita, me imagino que los circos van a estar suspendidos también para, para el 18, porque los, el 18 es como el fuerte del circo, que está todo el año, el 18 de septiembre, eh... con los fuertes del circo. Lo que yo entiendo, hay... y por. por por amigos cercanos como Cristian Enrique, el gran Ruperto, ¿cachai? Eh, que no, o sea, ha sido otro gremio muy, muy, muy golpeado, golpeado por la pandemia. Y hasta ahora no hay circo en septiembre, que es, como podríamos decir, es Qué el hierro. mes. Porque, claro, la gente dice, oye, eh, el mes de ellos, ¿cachai? Estamos claro. de acuerdo. Pero el circo está dando vueltas todo el año, bro. Claro, todas partes. Todo el año, obviamente con mejores funciones, pero gente, ¿no? mucho. Y es muy difícil, es una vida muy sacrificada, y así que, bueno, aprovechemos a mandarle un saludo a todo, a todo el gremio circense, sí. o circense, como le dicen también, que han, la han pasado bien malena en estos tiempos de pandemia, así que todo el punch, todo el flow, como digo yo, y todo el punto honor para más adelante. El <risa> <Pundona. risa> ¿Cómo está la Kiwi? ¿Cómo te trató el fin mi... de semana? hoy que trabajé! Bueno, no trabaje más que la cresta. ¿Harta torta? Porque harta torta, se lo hace que yo vendí mucha torta el Día del Niño porque mucha gente se confunde. Porque el Día del Niño oficial es el 8 de agosto. Tipo. Pero ahora, lo, el día sábado lo corríamos para el 16, entonces mucha gente me compró torta el Día del Niño por este fin de semana. Bueno, y ojalá que el que viene me pase todavía. El sábado, el, sábado, el sábado todo el show del cosplay. Estuvo bueno, ¿Cómo ¿no? estuvo eso? Lo pasé bien con el Pato torre Ya. Me la risa, sí. Pero fue harta conversa, ¿cachai? Ahí metíamos cositas de estándar, de otras nuestro de Victoria, todo entretenido. Y te disfrazaste y todas esas cosas. Me, esa cosa. me disfrazé Y ayer me llamó el fin de semana el hijo de Julio Videla, del gran Julio Videla. Julio Videla. Hijo, que tiene una productora. Me dice, Kiwi, mañana celebramos el día de Condorito, o sea, de cumpleaños, cumple 71 años Condorito. Tenís toda la razón, po. Y quiero que me Se llegue yo tonta. De... ¿Cómo? Sí, po. Espérate. Y yo la. Ah, no, no. La cuestión que me dice, ¿y tú, Kiwi, poniste ¿pues una torta a la Yayita? Y yo dije, esto es buen negocio. Y por conocer a la yayita, dije, ¡vamos! O sea... <risa> era una transmisión que hacía para toda Sudamérica, que el animal Rafa de la Nea, uh -huh. estaba a México y al sala. ¡Qué bueno, un grupete! Yo ya terminé de repartir todo, todo como a las seis de la tarde, llegué a la casa, porque la, tenía que estar a las ocho y media, era por cerca del aeropuerto, donde era la uh -huh. casa de la yayita. La, una actriz no la... La misma aldea, una bueno, de una actriz nueva. Pues la verdad, que el pique para allá, de mi casa, eran 40 kilómetros. ¡Uf! Era lejos. Ah, sí, vos Llego allá... Toda la cuestión porque le cura y se cayó. Ah, pero si alguien. yo la conozco a esa actriz, si no me equivoco. ¿Tania? Tania, sí. Sí, pero la conozco oye. muy bailarina, actriz, tiene un talento tremendo. Tiene, tiene alto talento, sí. Ya, machista, aquí, ki, la voz, burla, broma hasta aquí güey. Continúa. Oh. Y la cuestión que llego allá, la cuestión. Casi casi oh, 20 para las 9. Yo ya dije, uh -huh. puta, el toque queda la cuestión, volverme. Y les hackearon la página, por eso no dijiste esa, esa transmisión, y no pudieron salir al aire. No, pues O sea, yo yo, caché, ayer yo estaba esperando esa transmisión, porque yo soy un fanático con Dorito. no eh, se... a mí, weón. Puta que soy, weón. Yo iba a salir <ríe> en cámara <ríe> con torta, con todo, weón. No sabía que iba, porque, y conozco Así mucho que... a Yayita, trabajé mucho con Yayita, de hecho. Bueno, Mando muchos cariños a Natania. Es la, la doble oficial de Frozen. Canta maravilloso, ah, baila increíble y actúa sí. muy bien. Si no, el, sí el, el próximo domingo va a ser. Ah, ya mira. ¿ah? en si no, <risa> el, otro, el otro domingo va a ser. ¿Y Julito, usted tuvo pura vida familiar, ¿Uy? amigo mío? ¿Perdona? ¿Pura vida familiar el fin de semana? Sí, vida familiar con los niños, viendo películas, haciendo actividades sí, múltiples, lee. juegos de salón, etcétera, etcétera, etcétera, y pasándola muy bien. Muy Quiere, contento, bueno. y al mismo tiempo también, revisando algunas noticias y haciendo así como pegando con ver, los payasos. ¿Qué me, ¿Qué me decís con Hugo Gutiérrez, Kiwi? Ah, es que no, pero ese, ese es el payaso... Payaso el oficial hijo, número uno. El payaso malo, es el malo. No sé qué me da ay, yo te Espérate, puta, puede salir un poquito. A mí me cagó cuando me dice, ay, Kiwi, yo soy payaso. A mí me encanta. El payaso, payaso es bonito, porque sé que hay una malformación. se el con que payaso es como penca. Sí, tenés razón, me alegre, expresé muy onda. mal. ¿No es cierto? Sí, tenéis todo razón, me expresé porque muy no, no, mal. No, no, no, pulito, lo porque hay mucha es. gente que dice así. ¡Ay, este payaso! Bueno, es lo mismo igual cuestión que yo digo en el stand-up, que en la voz de los tontos abunda la risa. El güey mm que -hmm. inventó ese dicho es un pelotudo, porque en la voz de los tontos abunda la, la, la risa porque es gente alegre, buena onda. Si no, porque te raya para tonto. Bro. ¡Oh, ya me fui en la ola, ya! ¡No, no sé. Chester! ¡Ándate más en <ríe> la ola! Yo creo que me digáis que vencéis de Hugo Porque me encima el cara dura... Dice que lo están no, persiguiendo. No, ¿y quién soy? ¿Y la autoridad? Si usted, me, si usted me fiscaliza, yo lo fiscalizo a usted, porque yo tengo la autoridad, el poder. Me está ahí. Yo lo yo subí en las redes sociales, lo hice pelota, lo bueno. No, que que no podía. Vaya, es que no me Es que por eso estamos mal, ¿cachai? Estamos Vaya. mal, porque hay, eso es abuso de poder, eso es prepotencia. Claro. Y está muy violenta la gente, creo que lo conversamos hace un ratito también con la Tati, que ya viene que nuestra gran querida amiga actriz, maravillosa Tatiana Molina, también más ratito se nos viene Daniel Sánchez, que también nos podría claro, explicar un psicólogo. poquito más esta cosa esta cosa que está pasando tanta intolerancia con sí. la gente en los comentarios, en las redes sociales, en pequeños errores quizás, pero no pero no hay tolerancia con esto, ¿cachai? y con esto no. hay que tener intolerancia. Y ahí, mira, ahí, puta, ahí me, no, no es que me guste qué base, pero uno dice, pues dice pero yo, yo nunca en mi vida votaba por un candidato de derecha, uh -huh. y ahora reconozco que hay gente de derecha buena onda, como por ejemplo el, el alcalde de la Florida Carter, y también hay que reconocer que puta, también de izquierda hay hueones como las hueas, como este hueón, ¿cachai? Que cómo sí. puede estar calerraja, no sea autoridad, Ay, imagínate, con, imagínate con más, bueno, dentro de, de, de cosas que son más es más importante para el país, imagínate, la wea, caramba, wea, con su No, momento, y en el momento po, que hermano. estamos pasando, si estamos todos cuidándonos y claro. cuidando a los demás, respetando estas cuarentenas, claro. ¿cachai? Con la familia, tenemos que, que con, me con me, nuestro... me como... Perdón, perdón. No, dale, no, dale, no, no, no, viste que ya con la familia, la familia sin salvoconducto, ¿cachai? Y se pasaron todas las, las medidas por el... ¿Cómo se dice? ¿Qué rabia, bueno, por eso yo aquí quiero hacer un llamado a toda la gente que nos escuche que ojalá vayan a votar todos en las próximas elecciones, sí. tanto en el plebiscito las que vienen a futuro, porque se nos vienen Exacto. buenos meses de elecciones alcaldes, diputados, presidenciales en dos años más entonces, para que elijamos bien, sí. para que elijamos bien ¿Eh? yo sé que en los dos bandos hay gente hay que todo. sirve sí. y hay gente que no sirve sí. por favor, votemos no, y, y Igual de los típicos que habla mucho de los derechos humanos que son tan importantes pero ahí también está agrediendo los derechos humanos. Porque o sea, se los pasó gente, por buena parte. Por se los pasó qué por buena parte. ¿Qué Oye, qué te diga? Dígame. Que ahora de lo malo, vamos a lo bueno. Ya, pues. Bu. ¿Te voy a decir algo? Bueno, también la ¿Sí? antes de entrar al aire la estábamos viendo la Tati. ¿Mm? Y se si antes era linda, la está más linda porque está como leona así, una cabellera. Sí, sí, bueno, a, a mí me el encanta pelo, la Tati. Le creció el pelo, está loca, así, está como, ay, está como gatú, ay, no sé, una mezcla rara. Algo me pasó en mi cuerpo cuando la vi me encanta, antes, antes, antes que entre antes que entre ya, a ti voy a, dale, a dale. hacer un recuerdito de dos cositas una, bien, eh, bien. Se nos, está nuestro concurso de la foto Upa Chalupa regala que regala nuestro director patentes, ópticas galán eh, exactamente, así que ya saben, los que nos ven pueden mandarnos por favor a nuestros internos fotos de Upachalupa que lo han hecho todos nuestros invitados ahí bueno ahí estoy yo en todo caso ya. cuando era Pero invitado ahora ahora soy panelista eh, <ríe> ahí está, y ahí está el kiwi y están las dos fotos kiwi y yo Mira, ahí ¿no? está Mauricio eh, Flores ahí está Mauricio Flores, Flores. Flores con su La Fran García Guidoro a todos los amigos que nos están viendo que nos siguen diario diariamente y hoy día es lunes tienen toda la semana y vamos a soltar dos de óptica galán a la mejor foto, Upa Chalupa, que es chalupa. el concepto que lo va a explicar un poquito ahora el Kiwi. ¿Qué es el Upa Chalupa, Kiwi? que el chalupa es como, que, ah, vamos, Upa Chalupa es como levantarse con energía, echarse la familia al hombro, al, al vecino, al pololo, a tu mascota. Es ponerle buena onda en este momento tan difícil. Eh, Upa exactamente. Y ahora quiero mandarle un par de saludos a Claudia Stern, que nos manda mucho buena onda. Pamela Infanta, López, eh, Carlita Ravera Case, también Hola Kiwi, buen día Buena eh, Yo cuando vivía en la gran Avenida, en la esquina de mi casa había una, una ferretería, se llamaba Ferretería Radera, quizás era esa. Era quizá. pues si nos puedes contestar, eh, Carlita, ¿Sí? sería fantástico. saludo al Kiwi también por parte de la Claudia Gajardo Ureta. Buena Claudia. Karen Nise nice, una fan de Siempre nosotros. Nos ven, ¿eh? sí, sí. Sí. Hola chiquillos, bacán comienzo de la semana. Eso, páselos bien y tengan buena semana para todos los que te están viendo. Y ahora es el momento estelar, ¿o no? Ahora sí viene ella la Leona. <risa> Oye, es bonita, es buena actriz, es divertida A mí me encanta la mujer, es divertida, es chistosa, ¿no es cierto? Mm. Julio, esto presenta, me... presenta a usted, Pucha, colega es colega suyo Muchas es colega mía, pero es una gran actriz Ha hecho, pero yo la tengo que comprar No, no sé, pero como Julio César Rodríguez Que ha hecho de todo en la televisión <risa> La Tati ha hecho pero la bonita. de todo Sí, por supuesto. O sea, por no, lejos. Es grande, Julio, para mí. Julio, usted leído, igual. No, yo lo, eh, bueno. lo admiro mucho también a Julito. Sí. De hecho, ahora se está luciendo en el matinal. Pero bueno, eso otra parte. No, no me interrumpas si la, mal, la presentación a la maravillosa Tatiana Molina. Gran actriz, yo la he seguido toda la vida. Eh, admirado también por parte mía. Así que démosle un fuerte aplauso, aunque no hay aplausos, vuelvo a repetirlo siempre. Pero a la maravillosa y única y grande nuestra, Tatiana Molina. ¡André, Tati! ¡Ay, qué lindo! ¡Hola, Tati! ¡Hola! ¿Cómo está la leona de Peñalolén? Eh, vaya, vaya. Bien, Mucha conas, muchas no, cona. Ahora te peinaste, pero la te está ahí más, más y más. Más tires. Yo aproveché de aplastar un poco acá el pelo. Es que nunca había hecho un vivo tan temprano. ¿Tan temprano? Yo siempre no, lo elijo bueno, de, de las 5 ¿no? la de la tarde porque la... Este, sí. los quiero mucho, chiquillos, para estar a, la, a las nueve. Sí. Sí. <risa> Oye, Tati, ¿este es un horario que tuve a esta, en un día común? ¿Está en la camita todavía o ya está levantado? Depende. Depende, depende de... Depende de punto, tú de repente... ¿Tú, tú caché que estoy con la onda del pan, po? Sí, con casa pan. Sí, Así es. pues con casa pan. Eso. Así que a veces me toca eh, salir temprano... Y a, a veces eh, tengo clases, bueno. eh, distintas cosas. yo a veces tengo sueño, también. <risa> ¿Clases de qué? ¿Estás tomando clases de qué, ti ¿O estás haciendo clases clases de yoga, estás tomando clases? Tomo clases de yoga. Y hago clases también. Sí, bueno, Tati, ¿haces clases? Hago bueno. clases. Y también, claro, clases de, de, de habilidades blandas. de Bueno, sobre sí. todo ahora, ¿cachai? Que hay mucha gente que tiene que hacer teletrabajo. Sí, entonces Dati, no está acostumbrada a trabajar con esto de la cámara, ¿cachai? Porque es una cámara finalmente. Y ahí sí. tienen todo un lenguaje que no saben ocupar. Ahí o sea, se ponen muy tati, nerviosos. De el, ¿sí? la, nueva la nueva reinvención tati. del teletrabajo. Claro, Exacto. el teletrabajo, ahí pues, hay que darle. O sea, de hecho, estamos haciendo teletrabajo ahora no. Sí. Exacto. Tú pero lo has dicho. Si, oye, este es un trabajo pero ¿Sí no? voluntario, voluntario, un trabajo voluntario. Bueno, momento? sí. Pero es que sabéis que yo creo que justamente con este teletrabajo, esta reinvención y con esta pandemia es nuestro nuestra granito en esta lucha desde nuestra humilde trinchera de tu zona Exacto. X en esta realidad, podríamos decir, virtual, eh, donde tenemos que acompañar y apañar a la gente que está en las casas, ¿cachai? Y esa es sí. un, una misión, creo, pequeñita, por último, de parte de sí, nosotros. Bueno, aunque sea voluntario, no, yo, no yo no creo que es una pequeñita en la mañana y tener ánimo eh, no, es, no es fácil. No, es fácil, no hay que hacerla. Es fácil. Mucho café, mucho café, mucho café. Me quedo mucho una café. pregunta ahí porque tú dices habilidades blandas. Mucha gente no sabe lo que es. ¿Qué es lo que son la habilidades blandas? Las habilidades blandas o, tienen enseñar. que... Eh, Existen las habilidades como duras, que se le dice? Y blandas. Duras ¿Sí? son como, como eh, saber técnicas de algo, por ejemplo, no sé, ya. Eh, de ya, de... Ay, Cuestiones súper concretas de números, ya, de, ¿me entiende? Y las habilidades ya. blandas tienen que ver con la comunicación, tienen ah, que ver con... con la el, forma de relacionarse. tiene como, reclar todo lo que tiene que empatía. ver con la comunicación, con calidad personal, con esas habilidades. Esas se les ah, llaman blandas. Perfecto. De la comunicación. Mm. Eh, es que me Pero me otros ¿Sabes? otros son, son, son cuestiones de conceptos de cosas de aprender. Yo, yo, tenía, yo antes te, tenía una blandas. gran habilidad dura y ahora es blanda. Ah, no. suele pasar suele pasar ha ocurrido ha ocurrido es... gente que Puta tenía muchas habilidades dura y ahora no las tiene ay ya, rutina, ya, ya, rutina, ya, rutina, ya, sí, yo creo que es un, buen, es un buen remate es un buen remate para stand up comedy que, que, que te, guárdala, anótala anótala pero en un bar después de las 12 de la noche Sí, bueno, y usted, bueno, ustedes dos, y yo empecé a hacer stand-up y ahí me quedé. Pues. Yo no alcancé ni siquiera. Sí, pues, a, o sea, ya me, me rodé muy poco. Ah, teniste razón, pues tú estuviste en la <risa> clase con la Rufi, si no me equivoco, ¿no? Claro, pues hice un taller con la Rufy, Y ahí me entusiasmé y empecé. Y de hecho, aquí, ¿fuiste tú aquí? Bueno, o oh, sí, en lo de Villarrica. Sí, sí, ah, oye, Tatiana, como soy. ¿Cómo oh, te cómo te oh. no yo, yo, oh. yo te llevé a Villa como empresario. Por eso te estoy diciendo, po. Sí, po. Por eso, oye, eso esa foto. Oye, que y no, ahí, oye consigo ahí, No queda y nada. No corto la, no corto la cola. ¿Cuál? ¿Esa no mujer estupenda que está ahí? Esa, eso, la foto anterior no queda nada. La pandemia no. se lo llevó. No. Se lo llevó. No. No. Eso es mentira. Okay. Eso es mentira. Eso es mentira. No, no es mentira. No es yo te lo puedo mostrar porque no, no, no ideal, pero te juro. No, no, ahí bien, te, bien. estoy en una habilidad blanda. Yo, ¿Ahí? yo estoy. Ahora estoy. Ahora estoy, ahora hablando... estoy en una habilidad blanda. <risa> es para los hombres para las mujeres la habilidad mujer, blanda, Oye, Tati, ¿cómo ¿Ya? te fue? ¿Acasaste a hacer funciones obviamente con, con stand-up, cierto? ¿Cómo lo pasaste? Lo como avión. Kigo íbamos a hacer algo juntos, ¿te acuerdas? Sí, pues, estábamos preparando algo juntos y todo. Sí, y, todo, y... y hasta ahí nomás quedamos, po. Hasta y le pareció? entonces, bueno, estará de Dios, po. Ahora, que, ya qué, ya, ¿qué ya se reabrirán las grandes, a la grande Alameda y los grandes teatros, y las grandes salas y los grandes bares. Sí, así sea. He hoy oh, no, el teatro lo he echa tanto de menos! Bueno, yo, ¿Te ha tocado yo, hacer el no, teatro está... virtual? No, aún no. Aún ¿Y no, está en pero lo voy, a hacer, lo voy a hacer y lo que voy a hacer este miércoles es, ¿Ya? mira, son unas lecturas dramatizadas de eh, poetas y novelistas eh, mujeres. O sea, es una visibilización de la literatura femenina. Y todos los martes y sábados uh -huh. eh, hay un ciclo de actrices que, que leen, hacen esta lectura de, uh -huh. para visibilización del, del género de la literatura femenina. Notable. Es uh, súper eh, es loco esto de hacer como tratar de hacer stand-up o teatro en virtual. Lo hemos conversado un poco un par de veces sí. con Kiwi, que esta cosa que no sentía el público, ¿cachai? Eso es claro, heavy que metal. Feroz, feroz. Pero no, yo... también te, te, te sirve también lo que hemos, también lo hemos conversado y, y que piensas tú también de, claro, esta nueva realidad de la, los eventos virtuales nos permite a nosotros, cuando hacíamos giras, por ejemplo, a regiones y la gente ay ojalá que venga más teatro porque nunca viene nada para acá. O cuando uno publica, estoy en Punta Arenas, igual sí. en Concepción? igual sí, en Iquique? <risas> es verdad eso. Y bueno, creo yo que se puede abrir una plataforma súper bonita y súper interesante de tener justamente una plataforma de todas las obras grabadas, ¿cachai? En muy buena sí. calidad y la gente que le cuesta ver en Puerto sí. Aysén, en Puerto Natales, en Arica, ¿cachai? Y que no llega mucho teatro es la posibilidad de que ellos puedan elegir sobre el teatro y verla cuando quieran. Sí, yo, yo pienso que efectivamente es una súper buena idea y hay que, pero hay que mejorar la factura. O sea, sí, hay que sí o sí. sí mejorar la factura, sí o sí, o sea, ¿Sabes por qué? Porque, y además cambiarle el nombre, porque es, no es teatro. No es. ¿Te ¿Dices que no vos. Eh, no, no, no vos estoy, no, vos, yo razón, no estoy, razón. Yo no estoy, yo no estoy diciendo que, ¿sabes? que hubo toda una polémica porque hacer teatro, no hacer teatro es eso, es, no es eso una discusión, pero sí que no es. El teatro es un fenómeno que ocurre con presencia. Con el público. No, no es teatro. Es y otra bueno, cosa. Mira. ¿Te fijáis? El fenómeno ocurre cuando está el actor y el espectador, pero un espectador en vivo. Si no es mm. otro lenguaje. Entonces sí. sí hay que trabajar. Y hay que trabajar el streaming, ¿cachai? Pero bien hecho. Bien hecho. Oye, o sea, sí, tiene, bien razón que quedaba, la, ¿no? tiene razón la Tati porque... Tiene toda la razón. Porque esa, esa función que nosotros hacemos con público en una sala de teatro es única, ¿cachai? Único, es lo que se habla, Lo que siempre se ha hablado, ¿cachai? Única y repetible, como bien dice la Tati, ¿cachai? En cambio, cuando nosotros grabemos esa función y después la gente cada vez que le ponga play a esa función, podríamos decir siempre va a ser en la misma entonación en, en, en la misma actitud, podríamos decir, el actor, el mismo hola, a diferencia claro. de que si yo le digo un hola hoy día a mi compañero o mi compañero mañana depende mi ánimo del ánimo del público, de mi compañera claro. se, va, se va a percibir completamente <coughs> distinto ¿cachai? Sí. y, no, y además, qué buen Mar, punto para, para nosotros es maravilloso poder estar ahí bueno, y lo stand pero igual po. sí, pues es muy entretenido. Con mayor Oye. razón que no tienen cuarta pared. Sí, po. sí po. exacto. Y eso es muy entretenido. Eso es muy entretenido cuando. Y podía, y podía hacer acusos de tus errores. Sí, pues. También, ¿cachai? Hoy lo que no ha cambiado para nada, ni, ni de noviembre, ni hoy día, ni mañana, por lo menos por un tiempo no va a cambiar, porque está dando excelente resultado, muchachos, es el cuestionario mañanero. ¡Ja, <risa> Tati, triste que a pechuga aquí ¿no? ¿eh? porque las preguntas... No pero... me habéis dicho nada de que sí. yo no he estudiado nada. Doy, no, he estudié nada. Dos invitados no que, nada. que, que se han ido. Dos invitados que se han ido. Se, se han parado, se han se han se se han han parado y han cortado la transmisión. Ay, tra yo, no ah, la wea, que te crees, pues. tío. Si ah, que julio. Así. <ríe> se, ha <ríe> no como, se, ha, se ha pegado su Gutiérrez. Se ha pegado su Gutiérrez. Claro, Gutierre, claro. no. Sí. Y Que bueno, pero ya estoy aquí, a pechuga va a estar, Tati. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Muy bien. Toco, ha voy. Primera pregunta. Tati, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas en la mañana? Lo primero que hago cuando despierto... Uy, me cuesta despertar. La verdad, la verdad, cochinona. Sí, pues sí lo sé. Ah, ya, ya, voy a hacer pipí. Mira, muy bien, muy bien. Gracias muy por bien. esa honestidad. Gracias por esa honestidad. De hacer pipí. Pero solo mi Ah, pero solo mi ah, porque No, en la mañana solo que... no hacer estas cosas. Hay otros compañeros que han dicho que han hecho el 2 en la mañana, otro entrevistado. ¿Qué comieron <ríe> en la noche? Oh, Está ticando. Ya, tenia, ¿qué estamos desayunando. Es ¿Qué es lo último que haces antes de dormir o antes de acostar? ¿Qué es lo último que hago antes? ¿Lo último que hago? Ah, ver las cosas que tengo que hacer al otro día. Ah, Como revisar pues mi, no. mi agenda. Mm. Sus pendientes. Ah, Mis pendientes, sí. Es Matea la Tatia. es ¿eh? sí, Matea. Matea de, es Debe ser jodida de vivir con ella, güey. Uh, ¡Ah, ya! ¡Oh, <risa> <risa> <risa> ¡Mañosa! Debe ser, güey. <risa> ¡Mañosa! Oye, bueno, no se va poniendo bañoso, igual ¿Tú, tú no aquí, güey, que solo también? No, si sí estoy mañoso también, pero, oh, no? si, mira, yo tengo muy buen carácter, pero me cuesto mayor yo son wea, we. La tecnología me supera y me pongo idiota cuando la tecnología oh, me supera. Dios mío, cuando se corta esta cuestión no te podéis conectar. Yo no. es, teo, es complicado. Yo creo que nos no pasa toda esa cosa de, de, de, de, de, de estamos ambientándonos en la tecnología. Sí, sí. sí. Julito, siga. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta para Tatiana es: Tati, ¿cuál es tu posición para dormir en la cama? Mi posición eh, fetal. Fetal. Sí, me pongo así. De ladito. ¿Te mueves ¿Sí? mucho? No, fíjate. Me acuerdo cuando era chica, uy, desarmar la cama, entera. ¿En serio? ¿Cachai, Pum, pum <risa> Y ni siquiera cuando niña, tan, ya bastante viejita también. Eh, Desarmaba <risa> la cama, pum. pero ahora cacho que tengo. Ah, bueno, igual está lo, No sé si te pasó aquí, güey. Te digo, Adiós. tú no te separado, Julio, estáis bien, ¿no? Eh, todavía no, todavía no. Y todavía falta pandemia, que... te digo. todavía falta pandemia. Todavía no llega el 10% para apretar el cachete. Que está la cama, ya, la cama y al otro lado estaba tu pareja. Uh -huh. Entonces había un lugar y después, cuando ya el, el caballero se fue, tú se oh. queda, uno se queda con el lado y yo no me meto para el otro lado, entonces estoy con mi leito Mira, es verdad. Ahí, ahí solito en la intocable, ¿cachai? Tú mira que no habla pues. nadie. Yo veo que no me muevo. Tati, ¿y ¿hace cuánto que no desordenáis la cama? Te tengo que apoderar de la cama. ¿Ah, ¿Cómo? ¿Hace cuánto que no desordenáis la cama? Ah, pues es otra cosa, pues, hijo. <risa> no, sé, yo no quiero desordenarlo. es otra cosa, eso es otra cosa, estoy hablando del, del, del diario. Ah, no, yo también, yo también, lo mismo no, vi, no porque también. yo no tengo. poseo alimento constante pues vaya, tengo <risa> o sea, racionado pero es súper cierto lo que dice la Tati, a mí me pasa por ejemplo cuando yo viajo a una función en regiones o, ¿Viste? y ¿Ya? duermo en el hotel o en la hostería donde me quedo, y yo me quedo en mi ladito nomás no ¿Sí? siendo que podría aprovechar la cama y me calla pasa, Kiwi, no, calla, no, calla, calla, no. calla, calla Kiwi ah. ya no, ah. sigamos con la siguiente pregunta entonces mejor, ¿no? sigamos con la siguiente ah. pregunta Tati, esta pregunta la inventó Julio, porque Julio decía es medio raro, es medio raro este one, sí, claro, es raro. Quiere preguntarte, ¿con, ¿con qué duermes? ¿Baby ¿Qué doll? Sería? ¿Buzo? ¿En cueros? No, no está en cueros no, y menos, menos en invierno. Po. Bueno, hay, hay dos vestimentas, invierno-verano, sí, po. Sí. Las ah, muy invierno. bien. Invierno, no, por No, me arropo bastante. su todo, es violenta? Su, su, su, su calcetín, no puedo dormir sin calcetín, porque yo con las patas de la no duermo. ¿Viste? No, me diga ahí. No, no, no, el piel tiene que estar calentito. El, cal, el calcetín tiene que estar puesto eh, con poleroncito. no duermo bien la vida, soy friolenta. ¿En el verano? Hace mucho, mucho frío, guatero. Ah, violenta, no, violenta. Porque el escaldazono, el escaldazono usaba pues, antes, pero dicen que hace ya. mal. Tipo, que yo hace, también ahora hace eso. todo mal. Ahora hace todo mal. Oye, sí. Oye, yo sí, voy a seguir con la pregunta porque yo soy súper metido. ¿Y en el verano? verano? En el verano eh, <ríe> duermo con poquita ropa. ¡Ay, oh, cállate, a ti, cállate! Que, eh, Ahí, eh, claro, sigamos con claro, la otra pregunta sí. sigamos con otra pregunta hasta yo me puse nerviosa tía. me acordé me acordé me acordé pues. ¿Y, ¿y alguna tenida eh, favorita para dormir? Eh, tiene que ser de algodón no soporto todo, como de satín que se pegotea no, el no, no, no, el algodón oye. algodón 100% algodón. 100%, algodón. 100%. Coton, cotón, cotón, sí, no. cotón. Oye, la, la, siguiente pregunta, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la cama? Uh -huh. Aparte comer. de eso que no haces, comer... comer. Ah, mira, mucha gente Soy dice... De que las no le que comen la cama, de las que... Pucha, yo sé que es cochino, pero eh, las, las migas, todas esas cuestiones están siempre en mi cama. O sea, Como la cama? A me gusta, aparte que cama. Cuando, cuando, uno tiene, cuando uno tiene perro, los perros las hacen chupeta, las migas las camas. Eso sí, yo, allá, yo tengo mi rapo. La, la Tara va uh -huh. y ¡pum! es como una aspiradora. deja limpiecito güey! Y, ¡Tara, venga, venga, venga! Me dejaste. Julito, dale. La siguiente pregunta es ¿qué es lo que menos te gusta hacer en la cama? Menos me gusta hacer o oh, eh, despertarme a las Cuatro de la mañana, tres de la mañana, soporto. Oh, qué me pasa eso. El, el insomnio, el, cuando el se empezó no dormir. Pues. Oye, año atrás eh, empecé con insomnio, y mm -hmm. fue género. y Una vez no dormí en toda la... Mira, busqué distintas técnicas y puras cuestiones naturales, ¿cachai? Que la melisa, que la pasiflora, que la, la, la, la leche con naranja, la, todo eso. Eh, que la meditación y todo. Y nada, nada, nada, nada. Sin dormir, sin dormir, y... Eh, una vez fue ¿Mmm? donde una doctora eh, ayurvédica, está de medicina ayurvédica, entonces me dice, mira, te voy a enseñar una respiración, una respiración, y con esta respiración tú vas a dormir, te juro, te digo, en cinco minutos, tú estás dormiendo. Entonces, esta, me enseñé la respiración, entonces, y en la noche yo y ahí respiraba, bueno... Las 12, la 1, la 2, la H, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, me tuve que levantar y irme ensayo. No, ¿en serio? Y el ensayo estaba por el pato torre. Y dije, chiquillo, por favor, cualquier cosa, perdónenme, no he dormido nada. Nada. Oh, Así hijo. que, y ahí yo me tomo un bichintún de pastillita para dormir. Porque no, no algo que no soporto. Pero, o sea, igual el doctor infantil. me decía, es mejor tomarte una pastillita, chiquitita. Eh, Para dormir, eh, que no dormir, porque date. las neuronas uh -huh. se vuelven locas. Mira, es, esta pregunta lo, no estaba, no estaba en, el, en el cuestionario, pero la podríamos poner. ¿eh? ¿Tú si, eh, eh, despiertas con buen carácter o con mal carácter? Que eso es importante en una pareja. Ahora, oh, cuando no es pareja, y que la pareja despierta enojada. Mira, yo. Noto, la anoto el todo, tiro. Todo, sí, sí, quiero bueno. decir de todos los posibles <risas> candidatos: despierto adorable. ¿En ah, serio? ¡Wow! Chido, te amo. Adorable, adorable, pero cariñosa, cariñosa, cariñosa. cariñosa, cariñosa. ¿En serio? Obvio, no, no, no, pero no, no despierto mal genio para nada. No, ah, que huevo. No, mira ¿sí? Vamos por la de... última pregunta, vamos por Oye. la última pregunta entonces. Vamos por la última pregunta que es: Tati, ¿cuál es tu hora favorita del día o de la noche para el acto amatorio? Ya que estamos hablando. <risas> hoy en. Delicada pregunta en de las circunstancias, porque... Antes de, Podría antes ser pandemia. cualquier hora en estos momentos, A, pero Ahora, cualquier hora no te sirve. En este minuto... <risa> en este cualquiera minuto no te, tengo no te tengo libre de manda. <risa> Qué chistosa, güey. Maravillosa, maravillosa. <risa> no hay problema, no hay problema de agenda. Sí. <risa> pues, Cambiaron las cosas, Chile cambió. Sí, sí, sí. Chile, Chile cambió, cambió, Chile cambió. Oye, chiquillos, los voy a interrumpir un poquito. Voy a mandar algunos saludos a la gente, Que estoy porque es mucha buena onda para la Tati, sí, mucha bueno, buena onda. Bueno. Jorge Silva, cariños. Mira, esto no lo puedo creer, aquí me voy a, me voy a emocionar profundamente porque estoy entrevistando dale. a Tatiana Molina y en este minuto nos está mandando saludos y mucho cariño a la Tati, la gran Marcela Osorio. ¡Hola ¡Oh, grande! Mi reina, mi en este reina minuto, precisa. una maravilla actriz, igual que Tati, Kiwi, tenemos que conseguirnos la forma sí. de entrevistar a Marcela hola, Osorio. Hola Tati. Sí, yo cuando ver, ya, se me Bigo con ella. Ya, y te digo pero, ya. Marcela, por favor, eres invitadísima, ¿ya? Invitadísima. Por favor. Eh, Gabriela Valenzuela también, gran actriz, excelente, simpática y linda Gloria Valenzuela te manda saludos, Tati Gracias, Glorita eh, Pamela Infante, no sé si lo dije Y espérame un segundito que se me, perfe... se me fueron los saludos Ay, perdón Susana Muñoz, lindo los tres, con mucho ánimo y contagian mucho el ánimo Qué bueno. Eso es Qué ya, Y ahora en este minuto pasamos a la siguiente sección de nuestro programa, ¿o no, Kiwi? <coughs> Claro, porque nosotros no solamente somos un programa que hablamos en la escena. Tenemos gente profesional, güey. Sí, porque creen que hablamos weas? no. Claro. Como, como andar Alemán, no, no. Yo, no, pero yo siempre digo, a, hablar weas es un gran don. Yo creo que poder sí. hablar weas es un gran don, güey. Somos privilegiados, somos privilegiados nosotros hablar weas. Muchachos. Oye, él Oiga. no habla weas. es un hombre serio. Es psicólogo exclusivo de Upa Chalupa. Tiene contrato exclusivo con nosotros, no puede ir a ninguna no parte. <risa> ya, Oye, ya. Lo acompaña como todos los lunes para acompañarte ahora en adelante el gran Daniel Sánchez ¿cómo está Dani? El grande Daniel grande socio ahí está ahí viene Daniel ahí viene Daniel se quedó pegada la señal de Daniel no puede ser se oye se oye te escuchamos así sí te escuchamos perfecto chuta no cacho he nada ¿Qué pasa con esto me da ganas de ahí, estoy, ahí, me veo, ahí, está, ahí, ahí está, ahí está ahí ahí está ahí Daniel Hola Daniel. ¿Cómo están? Bien, Hola. bien. ¿tú, tú, tú? Bien, aquí haciendo patria, como todos nosotros. Eh, tratando, exactamente. a echar para allá. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos conectados? Yo sí, por lo menos. Sí, yo, yo también, yo. Estoy. Levanten, la, levanten la mano todos, <ríe> así para que vean si nos escuchan. Estoy yo, ¿no? Mueven. Presente. Sí, está Presente. perfecto. Muy bien. Oye, Oye Daniel, ¿cómo estáis? conocerlos ¿eh? a, a Julio y a la Tatiana yo no los conocía así que mira oh, cómo estás mi, mi, Daniel mucho mi respeto mucho a los grandes actores de Chile estaba leyendo ahora algo sobre uh -huh. la campaña de la compañía teatro en red estaba justamente leyendo la ahora es un poquito uh -huh. antigua pero para ponerme en sintonía con ustedes también y ver un poco eh, bueno cómo están peleando la en esta situación compleja ¿eh? pues poniendo mal día en el fondo eso Súper. Eh, sí, pues, se está remando eh, harto, se está tratando de remar harto, y como dicen por ahí, remar, remar, uno puede estar, terminar volando, quizás, ¿cachai? Esperemos que, que así sea. Sí, pues, esperemos, esperemos que así sea. Que... Eh, y no ha sido fácil. Yo, hace un rato también hablamos que a eh, otro gremio que le golpeó muy fuerte a la pandemia es el, el gremio circense, o circense, sí. Sí, por también, supuesto. ¿cachai? Y... Todos los que tengan presencia de público. Exacto. Yo tengo un hermano, mi hermano menor, Dirige una compañía de teatro hace muchos años, una compañía uh -huh. de teatro que la ha relativamente bien y está parado desde hace tres meses. ¿Qué compañía, es? Daniel? Mm -hmm. Trio Teatro Banda. ¡Ay, ah, ah, muy famoso, pues! ¿Y tu, hermano, ¿Y tu hermano es de Trio Teatro Banda? Francisco de Jimmy Baton, de Pedro Valdivia, de todas esas obras sí. maravillosas. Francisco Mira. Sánchez mi hermano Menor, el director de la compañía. Es ¡Una gran Un compañía! Así es. Sí. Y sí, sí. Eh, está complicado pues me, Nos ha contado que no ha podido vender Ni un ticket en no sé cuánto tiempo Están innovando en cosas online Están tratando de hacer Tenían un montón de giras al exterior Todo, todo cancelado sí, Pero bueno. yo entiendo también Hablando con Francisco Que mm -hmm. ha sido un periodo creativo ¿eh? Eso los ha ayudado muchísimo como, como tratar de capearlo por ahí Y esperemos Julio que de tanto remo Volemos sí, es, lo que, es lo que esperamos es lo que LL. Sí, pero hay una cosa, hay una compañía, que es una compañía um, que es eh, maravillosa que se llama La niña horrible. Mm. Acá la han escuchado. Mm -hmm. sí. Bueno, esa compañía lamentablemente ahora cerró, anunciaron que ya y son compañías de gran prestigio, de mucha creatividad, pero no se mm. puede no se pueden bancar, porque son una organización que sostienen gente, porque son compañías estructuradas. Es como una mini empresa, Fija, que, es, que es distinto claro. a pertenecer y a hacer teatro. ¡Llegué, llegué, claro. llegué! llegué. ¿Y tienen gastos eh, constantes, a eso quiero eh, gastos fijos. Gastos fijos. Y tienen, que, tienen que desarmarse, lo encuentro feroz. Me imagino que a ustedes les habrá tocado alguna vez como actriz o como actor viajar por el país o donde sea. Uh -huh. y yo no había dado cuenta del terrible gasto que es o sea desde trasladar equipos de enviar cosas en avión en carga Gracias. los hoteles los traslados no es cosa de llegar y hacer pecho y a la casa sino que como dicen ustedes hay una empresa que se monta para eso y esa empresa está eh, está parado y eso y hay que darle comer a la gente es, es complicadísimo es complicadísimo sí porque como Pero es hacemos fácil es... por el teatro, de todas maneras Muchas gracias Daniel porque claro, como decimos también no solamente están los actores, también están los técnicos, el iluminador, el diseñador, cachai, hay un hay un montón de oficios que la gente no los ve, así como uno cuando ve las películas o las o las teleseries que dicen detrás de cámara, también detrás de del escenario también hay mucha otra gente ¿caché? que está que está trabajando junto a los actores, porque si los actores obviamente no se hace la obra y al mismo tiempo si los técnicos tampoco se hace la obra. Claro, y el, y el actor, la actriz o el técnico es, es una cara, hay familias que están detrás, la gente que trabaja en los teatros, hasta Así las es. personas que trabajan acomodando a, lo, a, lo, a los espectadores, en las o sea, hay un mundo que está detrás. Súper golpeado. Yo espero que, que salgamos adelante. Insisto, era para ponerme en sintonía con ustedes y bueno, recordar a mi hermano, que mi me... hermano, porque ¿qué más queremos? Sí, es, sí, con una compañía increíble. Felicitaciones. Notable compañía. Además, eh, bueno, un poco lo que hablábamos, eh, lo que le decía un poco Daniel, que con este tema de las giras, hace poco, no sé si ustedes han visto, están dando los días sábados, si no me equivoco, a las dos y media, un programa en TVN que se llama Mierda, Mierda, la función Bien. debe continuar. Sí. sí. Que sí. está muy bueno. Está sí. muy bueno. Y claro, ahí me acordé lo que decía Daniel de las giras cuando hablaron del tema de, la, de Andrés Pérez, cuando la negra, Esther, tenía que viajar de gira, los chiquillos, su escenografía pesaba como 24 toneladas. claro, claro, claro. ¿Cachai? Entonces, imagínate transportar eso a Punta Arenas, Arica, etcétera, etcétera. Entonces, también al mismo tiempo los, las obras de teatro se han ido, entre comillas, reinventando en el diseño escenográfico. Claro. Que eso es bueno y malo. Sí. Es muy malo, no, no, no. porque eh, se está perdiendo todo lo, el, el trabajo del escenógrafo. Claro, ¿cachai? Sí, sí, el escenógrafo claro. con el cuidado, con todo eso, se ha ido perdiendo. Entonces, claro, para poder abaratar costos, eh, el, el famoso telón y dos, tres cosas que simbolizan sí. demasiado minimalismo, ¿cachai? Claro, no, no. Que es, finalmente, es, es ahorro de dinero. Pero, ¿qué pasa con esos creadores de las escenografías, ¿cachai? Sí. Ahí el, claro, la negra este era un, un, un caso aparte Porque eran toneladas no Pero creo que ahí Nos hemos ido al chancho En eso como de reducir Para poder viajar ¿cachai? Oye, hagamos la escenografía bien transportable Bien transportable sí. ¿eh? Para poder no <risa> salir a a Y sacar el problema Y nos bien, conseguimos bien el sillón ayer. allá Y nos conseguimos el sillón allá En la, en el, en la ciudad Nos Exacto. pasan las cuestiones Y vamos Sí, ahora, bueno. ahora que uno puede viajar con una sola maleta, ni vestuario puede llevar ya. Sí, claro. No. Bueno, para a más. No además eso! <risa> no puede llegar en el vestuario. Claro, va con el vestuario puesto. Po. Pero ojo que también te activa la creatividad, ¿eh? porque volviendo a, a, a la compañía, a la gran compañía del hermano de Daniel, también, ellos también no, no, no tienen tampoco grandes sonografías ¿cachai? Ajá. Ellos van por otros lados y otra, otro, otros momentos creativos que ellos hacen muy bien también. Siento claro, también claro. que, que, que ah, Igual no sé si se guarda una compañía que se llama Equilibrio Precario que también sí. todo era, era precario, ¿cachai? Y, y eso es muy lindo también, ver como el artilugio del teatro Cómo se hacen las cosas eh, También otra cosa sí. muy interesante el, de, teatro, de, de, el teatro es bastante precario En este momento En este, <risa> país, en este país es muy precario Por <risa> Dios que es precario La cultura <risa> sí. es precaria claro. Sí y ayer, además, hablaba, que... ayer hablaba con el Kiwi y le explicaba Bueno, hola Kiwi, no te había saludado ¿Cómo estás? Sorry Después, bien, tengo una bien, consulta, dale, tengo una tú, consulta tú. contigo, Daniel. Dale. ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace cuando a uno se le cae el, el sistema, como aquí se cayó recién, y uno entra, entra en una ira, una wea así que quiere romper todo? ¿Es, es normal, psicólogo, eso, no? O tendré que tomar pastillas. <risa> <que> esa respuesta se <risa> la puede dar cualquier ser humano. A todos nos echa una rabia a todos porque... <risa> no, <risa> no, <risa> no, ¡No, Nos corta la expectativa de lo que queremos hacer. que dependemos... Yo, ya sabemos, hay una compañía que recién va a instalar banda ancha en todo el país para el año 2022 recién, se está pensando ¿Qué? en una actividad óptica transoceánica, pero son inversiones millonarias millonarias, millonarias, millonarias, Entonces, por pues, mi ancha, yo, yo quiero insistir en que mucho de lo que hemos hecho hasta ahora ha sido ponerle pancha a la situación. ¿no? Na, nadie uh -huh. esperaba estos niveles de conectividad, que todos quedamos desde las casas. Mi mamá me dice, Daniel, ¿por qué cuando llamo el teléfono no tiene, no, no marca? Digo, mamá, porque esto es como la autopista fin de semana, con todo su atorcha, está todo el mundo tratando de hablar, están todos tratando de conectarse, y el país no está preparado. El presidente acaba de anunciar la el 5G, pero el 5G no es sí. algo que la no, no va a ocurrir mañana, va a ocurrir en un par de años más. Por lo mismo que decíamos recién, para poder instalar buena tecnología, hay que poner torres, hay que echar cables, hay que echar, o sea, no es cosa llegar y ya pongamos cables un cable, tiremoslo por el mar, si el mar debe llevar un cable hiper, mega especial. Entonces, eh, cuando eso pasa, yo creo que es bueno contar hasta 10 y entender ya. que esto es una máquina. Sí. Y que... Yo tengo una compañía de, de, de, de proveedor de servicios de internet que no uh -huh. ha sido muy famosa últimamente. Hemos, hemos generado mucha rabia contra ella. Y cuando, uh -huh. cuando preguntamos algo, las respuestas son, olvídese. ¿cachai? Recién ahora, recién ahora, llegó a la semana pasada al Congreso, un proyecto de ley que obliga a las compañías a garantizar la conectividad que, que, que prometen, pero se va a ejecutar en seis meses. Es decir, vamos a estar seis meses más pagando... A medias. Y vale. navegando a uno. Claro, ¿me entiendes? Entonces, lo que nos queda por mientras... Es respirar, porque voy a contar hasta 10, Bien. y decimos, bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Además, ah, es ya súper super cierto lo que dice Daniel, porque yo creo que ya a esta altura la vida del wifi y el Internet pasó ya a ser la necesidad, necesidades básicas, así como el agua, la o luz. Tal. ¿O me equivoco, claro, Daniel? No, yo, yo te diría que sí, pero también, o sea, sí, es, es, es, es básico, pero... A mí me parece siempre importante, Julio, distinguir que en el país todavía hay un 40% de hogares que no tienen acceso a la red. Así, y como es. La red, Así es. En el 40% de los hogares, mucho de lo que pensamos para la transferencia tecnológica deja fuera a un montón de personas. Les voy a poner un ejemplo. La semana pasada estuve mm. con la ceremonia de la Séptima Región y con, el, y con el DAEM hablando sobre educación rural, con profesores rurales de, de la Séptima Región. Y el desafío que viene ahora es acompañar a las familias rurales en cómo trabajar con los niños, cómo trabajar con los niños, niñas y adolescentes en el proceso formativo. Y estamos complicados porque hay que llevar la información a una familia que vive en vinches altos, que está al lado de la cordillera, que su hijo o hija camina a tres kilómetros diarios a una escuela única. No tienen ni siquiera WhatsApp como lo hacemos para llevar esa información que todos nosotros vemos en las redes, en la televisión, que podemos escuchar al ministro diciendo tal cosa, pero las personas que están en el cerro arriba, con cero conectividad, eh, no tienen ni una posibilidad de esto que es como, como el, el, lo que dices tú de, de lo básico y lo obligatorio. Entonces requiere de nosotros, y vuelvo a conectarme con ustedes del teatro, requiere de nosotros mucha creatividad, muchísima creatividad, de, entrenamiento, de entrenar nuestro pensamiento divergente, para ver cómo podemos hacer que esta situación epidemiológica, sea al menos esta vivida con democracia. ¿Me entiendes? Al menos que esto sea algo que para todos nosotros sea igual y, y, no, y recordar que hay algunos que están en una condición que pueden acceder a cosas, ¿cierto? Me recuerdo una vez estaba en un programa de televisión hablando con el alcalde de San Pedro de Melipilla, antes que empezara todo esto. Y él me decía, Daniel, tenemos un, un punto de Wi-Fi en, el, en la Plaza del Pueblo. Uno. ¿Y cómo llevamos la educación a las familias rurales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Me entiendes? Entonces, es una obligación, o es un requisito básico de convivir o del vivir, la conectividad, pero no todas las personas... Piénsalo así, ¿cuántas personas nos están escuchando y a cuántas podríamos llegar? Si es que efectivamente tuviésemos sí. a la red de conexión, que el país no esperaba, pero hay que responderle, creo yo. O sea, claro, esto es una oportunidad finalmente. Ah, eso, eso, esto es eso. una oportunidad de que la educación se democratice, porque va, existiendo esa conectividad, va, todo el mundo va a tener acceso. O sea, de hecho, todas estas eh, es bien curioso todo este eh, que pasó con las universidades que abrieron sus cursos, universidades uh -huh. de todo el mundo, que abrieron sus cursos, eh, todos estos eh, museos, todo, todo que, que se abrió, entonces todo el mundo ha tenido acceso, o sea, no todo, obviamente pero la mayoría ha tenido acceso a, a, a educación y todo. Si eso fuese así, eh, si eso ya se, se armara de esa manera, sería un salto cuantitativo y cualitativo para la educación. Yo creo ojalá uh, se pueda tomar esto, ¿no? Esto no quede sí. solo en, en pandemia y, y después se olvide, ¿no? Uy, lo, si lo, lo de verdad ocurra. Oh, perdón que interrumpa que estoy con el audio medio diferido. Lo conversábamos con el Kiwi la semana pasada justamente, y es que una cosa es que la educación pueda ser ofertada eh, a manera, en manera no presencial, a distancia, y otra cosa diferente son las metodologías docentes del espacio no, no presencial, que eso es algo en lo que hay que educar a los profesores. No basta poner un computador y hacer una clase porque el sentido de la educación asincrónica, la cuestión digital, tiene una manera de enfrentar el proceso educativo para el que tenemos que formar al profesorado. Y lo mm. segundo que diría yo es que este año nos pilló, nos pilló. Eh, yo hago clase en una universidad privada y realmente nos llega un correo diciendo, profesores tenemos un problema. ¿Cuál sería el problema? En la, la subsecretaría de educación nos cerró las universidades. ¿Cómo así? El coronavirus, tenemos que hacer clase online. Nosotros estábamos preparados y manejábamos el Teams y una serie de plataformas, pero sabemos ocuparla. ¿Qué es lo que pasó? que llegamos a agosto y nos dimos cuenta que con algunas dificultades, más dificultades que, que, que, que, que menos dificultades, hemos podido sacar adelante el año académico. Entonces yo tengo la impresión, tal como dice la Tatiana, que si esto nosotros pensamos en programarlo para el próximo año, vamos a poder vadearlo mucho mejor. Este año fue un año planificado de manera presencial y nos sorprendió de manera online. Sí, si yo lo programo de manera online o en parte de manera online, tengo muchísimos más recursos para trabajar con el estudiantado. Les pongo el ejemplo. La, la primera prueba que hice yo este semestre, no sabía cómo hacer que los chiquillos de primer año hicieran una prueba entretenida. Po, y les pedí que hicieran un programa de radio. Y estaban con un programa de radio con, estudiando psicología, un, un ramo que se llama eh, expresión oral y escrita, una cuestión súper super básica de la psicología. Y hacían cortinas, ponían comerciales, el programa duraba tanto, entrevistaban a uno, entrevistaban a otro... El trabajo final era un webinar que tenían que subirme entre ellos y, y tenían orador, ¿me entiendes? Yo creo que el desafío está presente y el llamado, y quiero volver a lo del teatro, es la creatividad, es, es, es soltar el pensamiento racional de siempre, ese pensamiento causal, la señora, el señor que está en su casa, que nosotros somos de una generación en la que vimos otro tipo de realidad en nuestro país, y yo recuerdo a mi mamá y a mi papá, con un huevo y una manzana, haciendo una cena para 10 personas. Yo lo recuerdo. Ah, sí. sí, pues. Es, es, ah, sí. Es, esa, es, esa, es esa generación la que tiene mucho más control que nosotros sobre esto. Entonces, un poco recurrir ahí y decir, ¿dónde está esta creatividad que nos va a permitir zafar de este momento complejo? Yo ayer hablaba con gente del turismo. Los tipos del turismo están destroza, destrozados. Wow. El turismo, la música, la danza, la plástica, la educación, los colegios están cerrando. Ha sido un desastre, los microempresarios, por qué decir. Pero yo creo que hay que remar hasta volar, Julio. Estoy de acuerdo contigo. Oye, sí, muchachos, bien, eso. Hablando de crea creatividad, nuestra invitada del día de hoy es muy creativa. Por eso tiene su nuevo emprendimiento que se llama Casa Pan. Casa Pan Casero. Sí. Qué buena. Sí, pues hubo, hubo que echar a volar la, la creatividad, bien. ¿no? Eh, algo que eh, a mí me pasó, doctor. Ah no. <ríe> voy, voy, a voy a aprovechar. Dale, dale. Consulta, Oye, no. Libre. Ahí que no. Rocha, me pasó rocha. Daniel que al principio y chicos que al principio a mí la pandemia me agarró y a mí me llevó a la cama dos semanas. Claro. Pero no a pasarlo bien. Me llevó a, a estar ahí. Sí. Escondida, escondida, sí. No quiero saber de esto, no quiero saber de esto, no quiero, no quiero. Y lo único que hacía era ver tele, ver tele y deprimirme, y escuchar a Mañalich y deprimirme, deprimirme. <risa> sí, heavy. Y de repente llegué y dije, no, sabéis qué? Esta cuestión no, no da más. O sea, hay que, hay que producir. Y hay que, claro, por una parte está producir, que es lo concreto, ¿no? Para pagar las cuentas. Y lo otro es producir. O sea, tu ser creativo, eh, hacerlo hacerlo funcionar no puede ser y, y, y mirar o como decías tu pensamiento divergente mm. no sé si, si voy a ocupar bien la palabra sí. pero es como abrirte a otra posibilidad y apareció casapán apareció casapán y el pan lo hace mi hijo y yo soy la, la que Qué la cara visible y todo y es la la que vende todo y lo pasamos muy bien y además ha sido un, un experimento eh, familiar muy bonito porque tenemos temas en común. En un principio eh, nos, nos pilla la, la bandera, mi hijo conmigo. Eh, entonces él estaba en su mundo, yo en el mío y el pan. Y esto ha hecho que nosotros estemos en, un, en una comunidad trabajando esto. Tenemos temas en común. En eh, la familia se, se armó un cuento, no, no y, y eso ha sido para mí de un valor. Eh, incalculable incalculable no, no. no, no, no, no, inmenso inmenso ¿sabes lo que pasa ahí? es súper curioso eh, eh, entender que si el, si el fenómeno del coronavirus la situación epidemiológica como tú decías, pues, Tatiana, me tiró en la cama, encerrada mirando al ministro de salud todo el día infoxicándome, metiéndome pura basura ante sí. la cárcel, ¿cierto? No, no porque sea el ministro Mañalich sino que porque los medios se han encargado de hablarnos 24 horas al día de esta cuestión eh, en ese momento de enclaustramiento fíjate tú, que el ejercicio que lograste hacer es el contrario, pues es expresar es abrir, es soltar ¿verdad? ¿Cómo suelto en un momento en el que está todo contenido nosotros me acuerdo el año pasado cuando estaba el, el estallido del año pasado, que estaba uh -huh. todo el mundo gritando, saliendo, y buscando, que se yo nosotros decidimos en la familia hacer el ejercicio contrario y adoptamos una perrita a adoptamos una perrita en la calle Hicimos, movimos la energía para otro lado equilibramos Aquí, en un momento de enclaustamiento absoluto, decir, chuta, esto no está parejo. Tengo que, tengo que equilibrar el, el ecosistema, si tú quieres. ¿Cómo lo hago? Expresando. ¿Cómo expreso? Cantando, bailando, haciendo pan. Y en esa hacedura del pan, misteriosamente emerge una condición familiar que creo yo debe ser la ganancia de esta época. ¿Qué vamos a hacer en 20 años más cuando digamos, ¿cómo pasaste el coronavirus? Oye, yo encontré un tema con mi familia, mira, hicimos pan, después se acabó el tema del pan porque empezamos a hacer otras cosas, pero encontramos un punto de conexión familiar. Y ese punto de conexión de la familia es un, es un territorio conquistado que no abandonamos, está todo ganado. Que sí. no sé. sí, el, pero el, pero hay que soltarlo. El, sí, hemos estado con dificultades económicas, sí, después, pero encontré algo que finalmente le entrega motivo. Le, le da una razón de ser a este fenómeno del coronavirus y cómo lo estamos viviendo. Qué, Qué bueno, te voy a comprar el pan. Qué grande, Daniel. Es que, <risa> todos vamos a comprar el pan. Sí, es que esa cosa vegana me gustó, me pareció... Sí, interesante Sí, hay de todo, de todo, sí, ahí, ahí vamos creciendo. Qué y bueno. la gente que, que escucha acá, me puede buscar ahí en el arroba Casa Juan Casero y Date, yo estoy, yo me estoy me yendo verdad, a dejar tú. el pan. Es, eso es lo que teníamos, cierto? Y la gente cómo reacciona sí, cuando lo ahí. Fa, para mí, yo eso, eso, sí, maravilloso, tipo, y tú también con las tortas. Sí, Esto po, de que te sí, vean... Po. Bueno, igual, igual es loco porque uno parece así, po. Sí, sí, <risa> Entonces, no es muy claro, <risa> bueno, no es como... claro A mí me cachan igual, a mí, una, igual, una, a mí me, con me... mascarilla me cachan igual. Bueno, tipo sí, po. La otra vez quise me, un, me escribió un, un seguidor, digamos, de Instagram, y me dice, quiero ver tu... O sea, quiero tu pan, ya, pues, y yo fui y, eh, y estaba ahí esperándome y yo vi un O sea, no era yo, pues. Entonces, <risa> le había sido bien fome porque apareció una cosa así. Hola, <risa> hola. Y así, sí, sin tocarse y le echó el pan, ¿cachai? Bien. Pero igual, igual la gente lo agradece mucho y me escriben, y me dicen: rico tu pan. Así que, yo no. Yo, no, no yo, yo creo que ahí hay que aprovechar el, el, el vuelo para todos: el kiwi con la torta, la tatiana con el pan y otros más, de hacer mm. economía a escala. O sea, de, de evitar el tema de las huellas de carbono, de dejar... Huella de Exacto. carbono no decir, El gasto de trasladarnos para allá, para acá, de comprar en los negocios de barrio. Nosotros, en la familia, por una decisión política, te diría yo, dejamos de comprar en las farmacias eh, conocidas hace unos 4 o 5 años. Compramos en una farmacia de barrio cuando hay cosas. Son más caras, pero da exactamente igual si sentimos que estamos ayudando a un... A un a un almacén de barrio. Así es. A, a mí me parece. Ah, yo también parece encuentro parece notable. Porque perdona, Daniel, es como. uno también espera que cuando volvamos de esta pandemia a esta pseudo nueva normalidad, tampoco nos vayamos a chular de nuevo a los famosos malls, sino recuperemos ese almacén de barrio, ese viejo almacén que yo de repente discuto con mucha gente y me dice, oye, ¿para qué vaya a pagar la cuenta de la luz? Ponte tú al lugar. Sí, claro. No lo pago claro. online, ¿cachai? Ajá. o porque vaya a pagar el agua y no la pagáis en online, si es tan fácil pagarlo online es que no me interesa porque yo puedo conversar con el hombre que está en la caja, puedo conversar con la persona que está en la fila yo puedo conversar Caja, con la caja entonces claro. yo creo, ojalá, ojalá que lindo lo que dice Daniel ¿cachai? De, de que volvamos a, al almacén de barrio, a nuestro viejo almacén, como decía los chancho en que tiene una canción sí. maravillosa ¿cachai? Sí, eh, y hay otro, otro, otro espacio que se ha dado también chiquillos, no sé si ustedes lo han, que son estos grupos de whatsapp son grupos de emprendedores o que están en Facebook también. Chivo. Entonces hay una economía y hay una opción que está circulando por ahí. ¿Cachai? Que le compras al amigo, le compras a la, a la vecina, le compras. Y no no tenéis para qué irte al, al mall o, o hacer no, esa gracia no, que hicieron la gente sí. que se fue. A abrir un rato se fueron a HM. Lo, lo hablaron. No, me imagino, no. claro, sí, por la locura. Eso es feroz. Bueno, es que eso obedece también a una... A mí me preguntaron por eso también y yo decía, bueno, el mismo día que ocurrió, yo decía, bueno, primero hay que considerar si que esas personas fueron realmente a comprar cosas para ellos o abastecerse sí. para vender, que me parece que también una vuelta que hay que hacer ahí como, o oh, oh, ah. lo mismo que estamos diciendo, claro. es que yo vendo ropa a través de las redes y necesito abastecer claro ha, Había que pensarlo ahí, es mi primer punto, pero en todo caso, eh, yo creo que es tiempo ya, si es que no generamos algún aprendizaje a partir de esta situación yo creo que ya nada nos va a llevar a aprender. Es decir, estamos en una situación social, económica, política económica mundial terrorífica y si uh -huh. no logramos que esto nos genere, volver al, al, a los barrios, volver a las redes de conversaciones con las familias, preocuparnos de que en vez de irnos a comer a un restaurante, juntarnos en el living de la casa con los amigos, a tomarnos un café, a encontrarnos haciendo pan, que es una obra creativa tan linda, si no, si no aprovechamos ese tiempo para esto... Eh, va a ser un tiempo perdido bueno, y depende de nosotros que perdido. tengamos este ejercicio ¿cachai? totalmente no, de acuerdo no es comprar pan para hacerle un favor a la Tatiana o comprar tortas para hacerle un favor al Kiwi es porque eso es economía de escala ¿me entiendes? Es, es volver a ir a la feria, comprarla a los coleros de la feria si el colero de la feria es un tipo también súper segregado ¿cachai? Uf, que no sí. tiene espacio en la feria y se ponen ahí uh -huh. a él también hay que ir apoyarlo, a apoyarlo a comprar lo que sea necesario no a gastar, no sé, no sé si me explico bien. Como yo creo que el mundo de, del Chilean Card y toda esa cosa debiese ir fiándose. Que, que ocupen el 10% para gastarlo en lo que quiera cada uno, porque es plata de ellos. Y luego de eso, eliminar las tarjetas de crédito y empezar Ay, a sí. como vivimos. Como hemos vivido siempre. Creo, es mi humilde opinión creo yo. Pero tenemos oh, a el pan, y le dejo la torta que la damos para aquí. Sin, sin ir más lejos, de repente... <risa> a, lo, a lo mejor es un extremo, pero volver a, al antiguo y viejo conocido trueque. ¡Guau! Bueno, wow. Sería lo ideal. Sería lo ¿Listo? ideal. ¿Viste? Wow. Bueno, el, el, el, bueno, es que eso requiere otra mirada a la economía también, ¿cierto? Sí, claro. pero, puede ocurrir en lugares, con ciertos, en ciertos territorios ocurre, ¿cierto? yo te cuido a los animales o te presto el campo para que tú le des de pastar a los tuyos y me quedo con uno de tus animales, cuando uh -huh. el animal pare, pero llegar a eso implica tener una mirada también eh, no muy favorable con el empresariado, que decirle, amigo, renuncia a mucha utilidad en favor de, de, de los ciudadanos, y eso requiere un cambio estructural más grande, digo yo requiere una mirada, <coughs> requiere un, un, un, un, un modelo, que fue el modelo al que tanto reclamamos el año pasado, ¿no? Requiere un modelo que nos muestre que el Estado no debiese ser subsidiario, sino que un Estado debiese ser solidario. Y en la medida en que el Estado no sea solidario, que nos entienda la política, que tenga una mirada... Eh, oye, que en lo que estoy diciendo. Que no, no, para nada. Para nada, para, para, nada, nada, para nada, no, no, nada. Son las 10 de la mañana, por, son las 10 de la mañana. <risa> eh, en el fondo <risa> no quiero decir de esta mañana, lo quiero decir de esta manera, lo quiero decir de esta manera. El Estado... Eh, el Estado no es, no, es, no es el gobierno ni es el presidente, ¿cierto? El mm. presidente y el gobierno son quienes administran durante un tiempo el Estado a través de ciertas políticas. Pero el Estado, independiente de los gobiernos, tiene una mirada en la que las personas y su propio desarrollo no somos lo prioritario. Entonces, para llegar a hacer ese cambio que nos permita mirar y decir, bueno, tenemos un Estado y que efectivamente... Ustedes se acuerdan cuando asumió Ricardo Lagos que... La frase de él era, ahora más Chile para todos. Yo voté por Ricardo Lagos porque efectivamente yo creía que Chile tenía que ser para todos. Después vino él y nos mostró que no era tanto para todos, ¿cierto? Pero, pero es esa lógica que está detrás. Todo aquello que está en nuestro país tiene que ser algo que nos lleve a, a eliminar desigualdades. Creo yo que cuando empezamos a, a construir una vida cercana de barrios, de encuentro hay una aplicación de seguridad que se llama Soseib, que está en muchas comunas, es muchas. Sí, sí. tú metes ahí, está lleno, pero lleno de emprendimientos de barrio, lleno sí. Hay más anuncios de gente sí. que, que promueve cosas en el barrio que de, de actos de la delincuencia. Y de repente Mío dice sí, que... A tres casas de la mía venden mascarillas, lucas. Eh, y si yo voy, como Buena. decía y si yo voy y le entrego una torta a cambio de 10 mascarillas que necesito para donarla a tal parte, o si le entrego un pan y a cambio del pan, Buena. ella vuelve a mirar el licho de amorío cuaternario que necesito para llevar a, lo, a las personas que ayudo de las que la escuela. Sí. Así debiese funcionar, creo yo. Eso va a o llevar a que, a que el Estado entienda que la, que la dirección no es así, sino que la dirección es así. ¿Cacha? Perfecto. Oye, muchachos, ya son las 10 con 5 minutos, Tati. Recuerda Ay, dónde se puedes comprar tu pan, dónde, ¿cómo te pueden ubicar para comprar Casa Pan Madre? Yo ahorita Casa Pan Casero me ubican en arroba Casa Pan-Bajo Casero, ahí está. Eso perdón. Y bueno, y ahí va, aparece el teléfono, eh, está, está el WhatsApp, y ustedes me piden. Estoy yendo a casi todas las comunas, eh, todo es conversable. <risa> Eh, pero sí, pues, sí, al libre, ¿Algú, algún día especial de despacho o estoy despachando todos los días pero, estoy despachando eh, va, sí, todos los días así bueno. que está exquisito, es rico, es saludable eh, les va a encantar y yo se los llevo con mucha ayuda aquí hay alguien, Marcela Rubolfi Molina dice, hola Tati, buen emprendimiento y saludos a la Sami ay sí, Marcelita ey, encárgame pan <risa> ya sabe, ya. ¿Ya, sabe ya? Oye, yo te mando el saludo, tú me compré el pan. Eso. El trueque fueque, fueque. Sí. El trueque. Sí. Ay, Ay, el trueque. Buenas, muy bien, muy Oye, bien. El próximo domingo es el día del niño. Y Kiwi Tortas te llega tu torta. Tú la pides y yo te la llevo. Qué maravilla. Oye, ya entramos a recta final, ¿cierto, Kiwi? Nos vamos, sí. Bueno, vamos, nos Entonces, vamos, Entonces quiero darle vamos. muchas gracias. A la Tati, maravillosa, te sigo admirando. Onda. Admiración profunda. Ay, gracias. Que ella la madre. conocía. Y un gustazo, maestro Daniel Sánchez. Un crack. Sí, Daniel, Daniel Tenías que decir esas palabras. Tenías que decir esas palabras. Todos los lunes. Daniel, todos los lunes con nosotros. ¿eh? Sí, estamos todos los lunes es... con el equipo. Notable. Culito, es. Notable. Genial. Así que, Tati, cariños, abrazo a la y distancia hola. a los dos. Muchas gracias. Besos, abracito. Que tengan un buen día. Igual. Igualmente, Daniel. Ahora nosotros nos quedamos un poquito para pelarlo. Bien. Ahora oh, no, vamos a pelarlo un rato. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Julián, está rica la, la tática. Vemos. Está tontera, está tontera, weón. <ríe> no, corto. A ya, sí, lo no, no va. Corto. Sí. Ya, ok, chao, que les vaya bien. Chao, chao. chao. ¿Qué, qué, qué, qué, qué. ¿Quería ¿Qué ¿Quieres tocar algún tema especial, Julio? ¿Me quieres dejar a solas con la Tati? ¿Me desconecto ah. o no? Me sacaron a mí. Ah, era, no más. era un chiste, era un chiste, <risa> un simple chiste nomás. Quiero agradecer solamente a toda la gente que nos voy a mandar saludos, obviamente, a la gente que nos está acompañando, a Mira, Mireia, Mirino, buen, buen día, eh, abrazo para Julio y Kiwi, y Tatiana, igual al profesor, a todos, eh aquí me faltan Sandra Vargas también, eh, Tania Godoy, también, cariño y saludos, Pati, buena. M. Sarmientos también, Gloria Valenzuela, Matías Mayol la gente se pasa para Buena Onda, para acompañarnos todos los días, eh, y nada, recordarle a todos, el gran concurso de Upachalupa, la foto de Upachalupa, sí, saque una foto con su familiar, con su perro, con su gato, con su canario, con quien sea, ahí a Lapa, a para Lapa, levantar eh, el pero... ánimo, y van a ganarse dos lentes de óptica, Galán, aquí tengo mi tazón. Bueno, antes del el este, bueno, de, tengo mi pieza. Pero a está el de tazón. óptica galán. Galán, así, dígame. Mañana pasamos de la actriz, esta bella actriz, buena onda, todo. la actriz de toda la Tati, buena onda, simpática. No, mañana tenemos un rey. No, nah, en serio tenemos un rey acá. No, el rey? ¿El, ¿No rey? el rey Juan Carlos, que se vino para acá. No, el rey Juan Carlos, no el chanta, no. No, ese no. No, no, el rey del mote con huesillo. No, no, no, no. No, tampoco. El rey mira, eh, es como de la, como, la televisión. Es, el rey, mira, es como yo, el rey del metro. ¿Del metro? No, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, pero de alto no sé, pudo. ¡Ah, escúchame! ¡Me llegó el, el teléfono! Mañana, acá en vivo en directo le decían que era el gerente del área o el rey del metro cuadrado, el gran. Carlos Caselli. Qué grande, qué ah, grande, man. qué maravilla. Por favor, no le preguntemos no. por el penal. Por favor, por favor, no le preguntemos por el penal. <ríe> Domingo ¿Ah? por la mañana, la mañana. La gran canción de Caldita Caselli. Mañana, Lupa Chalupa en exclusivo, que no hacer y también vamos a estar con nuestra tarotista Romina Ortega, Julito. Ay, ahí. qué bueno con las cartas. Sí, nos vamos. Gracias a todos por la sintonía, por acompañarnos. Esa es la idea que también nosotros los acompañamos a ustedes en sus casas. No se pierdan mañana Upa Chalupa junto a Gran Kiwi a partir de las 9 de la mañana. Chao, muchachos. Los queremos. Gracias. Chao, chao. chao. Recomiéndenos, recomiéndennos. Chao, chao.